Tiene, tiene la palabra Isabel, Isabel Saluz Areste, por Izquierda Unida, Los Verdes, Esquira Esqueranitza. Buenas tardes. Desde Esqueranitza, Izquierda Unida, consideramos que los representantes políticos tienen la obligación de gobernar para la mayoría de la ciudadanía. Esto quiere decir para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, la gente en paro y con muchas necesidades, y no para los bancos, y las clases sociales más ricas, que es lo que están haciendo los grandes partidos que nos gobiernan. Ellos fueron los que modificaron la Constitución, el Partido Socialista, el Partido Popular, el año pasado para obligar a todas las instituciones públicas a pagar de forma prioritaria la deuda a los bancos antes que la sanidad o la educación. La crisis económica a nuestro tender es un auténtico golpe de estado financiero de la banca que se ha enriquecido hasta que ha explotado la burbuja y ahora nos toca pagar a escote a todos nosotros. Y los grandes partidos políticos, nosotros nos preguntamos qué hacen, siguen empobreciéndonos cada día mientras dan dinero a los bancos sin pedirles responsabilidades. Unos cogen un carrito de la compra en un supermercado y van a la cárcel. Otros nos roban millones y millones y aquí no pasa nada. Estos son nuestros gobernantes. Sin embargo, desde Izquierda Unida que consideramos que hay alternativas. Los gobiernos, igual que se ponen, se quitan. Nosotros defendemos un gobierno que apoye a la mayoría de la ciudadanía y proponemos que las empresas mal gestionadas que están en ERE, que pasen a ser cooperativas en manos de los trabajadores nos declaramos insumisos y no aplicaremos las reformas laborales, medicamentazos y recortes, ley de 35 horas sin reducción salarial en el sector público y privado para repartir el empleo y también repartir las rentas paralización de los desahucios que echan a la calle a familias enteras, mayores y niños mientras los bancos tienen stocks de viviendas vacías, inversión pública para crear empleo que tiene que ser motor de la economía, en sanidad, educación, dependencias, energías renovables. ¿Y cómo vamos a financiar todo eso? Pues subiendo impuestos de forma generalizada a los más ricos, a través del de IRPF y a través de los beneficios empresariales, el impuesto de sociedades. Por último, decir que a Izquierda Unida, a, Izquierda, a Nietzsche, no nos gusta la España actual, pero tampoco nos gusta la Euskadi actual. Nosotros queremos y defendemos una república federal y laica, basada en la voluntariedad de todos los pueblos y las comunidades de España, basada en la solidaridad y consideramos que los trabajadores y las trabajadoras somos más fuertes si estamos juntos y unidos.